Semana 8, entrenamos hoy, otra vez he salido de casa. Es una pena estar ahí encerrados si y puedo entrenar en parque, ¿vale? Entrenamiento en casa, pero grabado en el parque. Semana 8, rutina para lunes, martes, jueves y viernes, ¿vale? Empezamos como siempre con Slingshot. De 10 a 15 repeticiones. Yo hago 12 para no aburrir la gente, ¿vale? Ya son bastantes repeticiones. Siguiente, flexiones. ¿Cómo lo llevas con las flexiones? Yo fatal. Además, ayer hice pecho. las agujetas, serie de 30, ¿vale? Siete sentadillas, vamos a mantener la pesa encima de la cabeza, ¿vale? es muy demandante el ejercicio, vais a notar que trabaja mucho el core, para equilibrar, para mantener la posición, 5, cambiamos y 5. Siguiente, el molino, Wind. Estamos arriba. Los pies vienen perpendicular uno al otro, ¿vale? Los talones y bajamos con esta mano intentando alcanzar el tobillo siguiente, clean, and press, y press encima de la cabeza, ¿vale? el Clean, y empujo, empujo, vamos, vamos, Dependiendo del nivel de cada uno, de 5 a 12 repeticiones, de nivel y de la pesa, claro. Si trabajas con 12 kilos, después de todas estas semanas, ya puedes hacer 12 hasta 15 repeticiones, ¿no? Si pesa más, entonces cada uno lo que puede. El último, curl de bíceps. Este agarre así es brutal. Lo vais a notar en los antebrazos, lo que habéis entrenado ya lo habéis probado, ¿no? Muchísima fuerza. Las muñecas, el bíceps, el antebrazo. Solicita mucho. 10 repeticiones, 12, 15. Esta es la rutina de esta semana. Descansamos dos minutos, repetimos ocho circuitos en total. Vale, muchísima fuerza, muchísima resistencia. Vamos a quemar grasa y nos preparamos para lo que viene. Muy fuerte. Un saludo.